hola bienvenidos vamos a desgranar los horarios del gran premio de austria de fórmula 1 el segundo que se disputará en el mismo circuito este gran premio se disputará entre los días 2 y 4 de julio las prácticas número 1 comenzarán el día 2 de julio a las 11 y 30 de la mañana las prácticas 2 serán el mismo día 2 de julio a las 3 al día siguiente día 3 de julio las prácticas 3 serán a las 12 de la mañana la calificación empezará a unas horas más tarde concretamente a las 3. La carrera será al día siguiente el domingo día 4 de julio a las 3. Importante decir que estos horarios son solamente para España horario peninsular.